Bueno, pues, pues muy buenos días y, y bienvenidos a este pleno ordinario del mes de junio de 2020 que pues con motivo de criterio sanitario y la medida de seguridad sanitaria pues lo tenemos que hacer por videoconferencia ya que en el salón de pleno con la distancia de seguridad de metro y medio con mascarillas y tal pues, pues prácticamente no es, no es operativo y, y no iba a haber bien la ciudadanía y nosotros íbamos a poder regular bien, bien este convocatorio de pleno. Bueno, pasamos al punto número uno, que es la aprobación del acta de la sesión anterior 28 de marzo. ¿Hay algo que indicar o la aprobación de la misma? La aprobamos, ¿no? Pero porque pues la, las actas aprobadas. El punto número dos, que es la declaración de interés social del proyecto de actuación para la ampliación de la gran escuela, de la finca, el cerrillo, el molinero, promovido por la mercantil y de familiares. Tiene la palabra el señor secretario. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Infraestructuras y Servicios, en sesión de fecha, 18 de junio, acordó por mayoría con los votos favorables de los grupos popular y ciudadanos y las abstenciones de los grupos socialistas, adelante coín y Andalucía por sí, informar favorablemente la propuesta al efecto y someter al Pleno dictamen en los siguientes términos. Visto el proyecto de actuación presentado por la Mercantil Inversiones Famivega SL para la legalización de ampliación de la granja escuela sobre finca clasificada como suelo no urbanizable común en la categoría de cautelar, paraje conocido como Regadío Cortijo Benítez, según el plan creado de la ordenación urbana de Coín, parcela 47, polígono 40, paraje. Cerrillo, el Morinero de este municipio, con referencia cadastral número 290420400047000 x habiéndose admitido a trámite el proyecto por resolución de la Alcaldía número 157 de 2020, de fecha 9 de junio de 2020, por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 42.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, considerando que el uso que se pretende puede subsumirse en los previstos en el artículo 405 del Plan General de Ordenación Urbana de Coín en relación con los artículos 42 y concordantes de la Ley 7-2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, considerando que el proyecto de actuación tiene como presupuesto para su aprobación la concurrencia de los requisitos de utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de su implantación, en suelo no urbanizable y que ambos resultan en este caso plenamente acreditados, vistos los informes técnicos favorables emitidos por el área de urbanismo y asesoría jurídica y en armonía con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la LOWA, se propone al pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, declarar de interés social el proyecto de actuación presentado por la mercantil Inversiones Egar SL para la legalización de ampliación de granja escuela en una finca situada en el Cerrillo El Molinero que promueve esta mercantil. Segundo, someter el expediente a información pública por plazo de 20 días con anuncio de este trámite mediante inserción de dictos en el boletín oficial de la provincia de Málaga. Tercero, Concluido el trámite de información pública, se remitirá el expediente a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga y de la Junta de Andalucía para la emisión del preceptivo informe previsto en el artículo 43 de la LOA, previo a la resolución del expediente por el Ayuntamiento, aprobando o denegando el proyecto de actuación. Sí, señor. Me tiene la palabra? Hola, un saludo. Pues efectivamente se trae hoy a pleno la declaración de interés social de una actuación destinada a equipamiento de granjas escuela, en un suelo clasificado por la adaptación del P.U. de Coín como suelo urbanizable de carácter natural o rural cautelar. Dicha actuación, que se emplaza en el paraje de Cortijo Benítez, en, el, en la finca denominada El Cerrillo de Molinero, más concretamente en la parcela 47 del Polígono 40 de nuestro municipio, contando con una superficie de actuación de aproximadamente 25.000 metros cuadrados. La documentación presentada ha sido elaborada por el arquitecto don Rafael Lacur, siendo la promotora de inversiones inversiones Famigliegar SL. Hay que indicar como antecedente que las edificaciones ya existen, por ello se trata de un proyecto de actuación de legalización. Indicar que consta en los archivos municipales que ya había un anterior proyecto de actuación aprobado definitivamente por el Ayuntamiento, en la sesión plenaria del 27 de abril de 2010. Se presentó en su día un proyecto de legalización, determinación de edificación, de reforma y ampliación del complejo rural de Granja Escuela, redactado por el arquitecto Javier Cantizano, que contemplaba varias edificaciones, entre ellas una principal de 562,37 metros cuadrados, una edificación secundaria de 194,03 metros cuadrados una piscina de 145,31 metros cuadrados, un almacén de 228,52, así como un aljibe de 127,82 metros cuadrados. Es en octubre de 2018, cuando se lleva a cabo por los servicios de inspección y vigilancia de este ayuntamiento una visita a la citada finca, observándose nuevas actuaciones, como es una zona de pérgola de 72 metros cuadrados, una pista multideporte de 198 un módulo de aulas de 186,61 metros cuadrados y, finalmente, un módulo de dormitorios de 222,64 metros cuadrados. Estas edificaciones se han llevado a cabo sin licencia de obra, por lo que se procedió a incoar un expediente sancionador y de restablecimiento mediante decreto de fecha 11 de enero del 2019. Considerando tal y como se indica en el informe técnico que estas edificaciones realizadas podían ser compatibles es por ello por lo que se presenta el proyecto de actuación que hoy se trae a pleno. El uso que se pretende llevar a cabo, tal y como se desprende del proyecto, es el de Granja Escuela. Entendiendo este en su concepto más amplio y genérico, es una actividad que tiene un lógico sentido que se realice en un ámbito rural, debido a sus propias características intrínsecas, suplementadas en actividades deportivas al aire libre y mediante una enseñanza con interacción con el mundo vegetal y animal de especies domésticas. Se crea una actividad cultural formativa-recreativa en un mismo complejo rural, incluyendo en las mismas actividades dirigidas particularmente hacia adolescentes con una serie de dificultades de adaptación que se aprovechan de este especial entorno rural para su mejor integración. El acceso al centro se realiza mediante un camino que comunica con la A366, lo que se conoce como la carretera de Coina Lozaida. El Plan General de Coi recoge en su artículo 408 los usos autorizados en este tipo de suelo, así como en el artículo 405.12 los usos compatibles. El uso al que se puede asimilar y que nos ocupa en base a la parte 2.9 del Anexo 1 del decreto 20.2002 de Turismo se, y también como define el artículo 440 de las condiciones particulares de edificación, cumpliendo todo ello según un informe técnico los parámetros urbanísticos. La ley 7-2002, la LOWA, en su artículo 42, determina las actuaciones de interés público en terreno con el régimen de suelo urbanizable, así como el artículo 43, el procedimiento de aprobación de los proyectos de actuación. Se justifica las características socioeconómicas del proyecto desde un ámbito de dar una respuesta a una serie de necesidades que, sin duda, mejoran la oferta de centros en nuestro municipio, fomentan un ocio y formación únicos, así como la posibilidad de estancia para adolescentes, integrándose en una zona rural que se puede interactuar con el medio rural y animal. Por ello, contando con informes favorables de los técnicos municipales y considerando que la documentación presentada justifica de nuevo el interés social de dicha actuación, así como la procedencia o necesidad de su implantación en suelo no urbanizable, quedando ambos acreditados, es por lo que se propone a este Pleno la aprobación de la creación de interés social y de la ampliación de, de esta granja escuela Muy bien. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? Eh, sí, señora Abumán. Sí, buenos días a todas y todos. Yo espero que se escuche bien porque yo a las intervenciones anteriores las escucho un poco entrecortadas. No sé te... si será mi internet o será, pero bueno, espero que se escuche bien. La escuchamos perfectamente. Vale, vale. Bueno, pues como otras veces, eh, el punto que viene hoy se trata de legalizar lo que ya está hecho y que se hizo de forma irregular, tal como ha explicado el, el concejal. Sobre la antigua granja escuela existente, eh, bastante antigua ya, en, 2000, en 2008 se empieza de forma irregular y sin permiso a llevar a cabo tres edificios nuevos. Eh, en mayo de 2009 sale un decreto de paralización del concejal de urbanismo en ese momento en septiembre de 2009 hay un informe técnico favorable para legalizar esas obras que se añada la documentación que viene un mes después a pleno para declarar interés social y así legalizar esas obras que ya estaban hechas todo esto como he dicho con un decreto de paralización y las obras ya bastante avanzadas en 2010 eh, dicho concejal eh, y determinadas personas son investigadas por supuesto delito urbanístico por esta construcción, denunciado por SEPRONA. En marzo de 2010 se aprueba el proyecto de actuación en el Pleno y en abril de 2010 se archiva el caso. Parece ser que no se había podido demostrar aquello de lo que se les acusaba y se aducía desde el ayuntamiento que había sido un mero error por haber dejado transcurrir tanto tiempo entre la orden verbal de paralización y la publicación del decreto. Bueno, pues ya tenemos donde solo había una granja escuela de unas dimensiones normalitas, que todos habíamos conocido ahí desde hace un tiempo, un alojamiento rural con tres grandes edificaciones, sin licencias de obra y en suelo rústico. Eso sí, todo legalizado ya en ese momento. Los promotores aprenden, pensamos nosotros, cómo hay que hacer las cosas, porque le enseñamos desde las administraciones públicas. Y no contentos con lo que ya se había hecho, en enero de 2019, como también ha reconocido el concejal, es decir, el año pasado, el ayuntamiento tiene que poner de nuevo un expediente sancionador a la promotora, porque ha habido una nueva ampliación, sin que nadie se dé cuenta, eso sí. Una zona eh, aperbolada, pista multideporte, módulos de, de aulas, módulos de habitaciones. A partir de ahí, pues de nuevo empiezan a gestionar la legalización, que por eso viene de nuevo a pleno. Hay de nuevo informe técnico favorable y lo que viene a pleno es otra vez la declaración de interés como uno de los pasos para legalizar lo que ya está hecho. Claro, una granja escuela es de interés social, no cabe duda. Pero esto es una granja escuela muy curiosa y la memoria de ampliación, justificación y explicación que se da y que tenemos en la documentación de la actividad no tiene desperdicio en este sentido. Resulta que es una granja escuela cuya plantilla laboral estable es una persona encargada de recepción, dos camareros, camareras, dos limpiadores, un operario de mantenimiento y un socorrista para la piscina eh, descubierta. Llama la atención no ver en ese listado ni un solo monitor ni monitora. Una posibilidad que pensamos al ver esto era que quizás este listado se refería a plantilla estable, pero no, en la parte de la memoria en la que hay que justificar gastos e ingresos previstos, se incluye únicamente el gasto de este mismo personal, con sus sueldos y seguros, ni un solo monitor ni monitora. Pero además, para justificar el interés social, en la memoria se explica que la ampliación puede suponer un aumento de las contrataciones. Se prevé que se pueda contar con una persona como apoyo administrativo, y una persona más para limpieza. Igualmente está previsto contar con una persona de orientación psicológica o enfermería, que da igual una cosa que otra. Entre esto y los vaivenes que se dan en la memoria para decir que se ha ampliado, pero que no se ha ampliado, que se va a ampliar, que se justifica lo que se ha ampliado y lo que se va a ampliar, lo dicho, pues como he dicho, no tiene desperdicio. Lo que viene a pleno es, es, efectivamente, la declaración de interés y eh, nosotros, desde luego, nos vamos a, a apoyar que las cosas se hagan de, de esta manera. En este sentido, pues nos vamos a apoyar este punto. Sí, señor Pir. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todas y a todas, uh, televidentes de Canal Coin Televisión y Radio. Bien, nosotros sí vamos a apoyar este punto. Uh, efectivamente, estoy de acuerdo con la señora Guzmán de que las cosas en el pasado a lo mejor no se han hecho por los cauces correctos, pero esto ya lleva coleando demasiado tiempo y es un proyecto, de, de, de como, como se ha dicho, de interés social. Um, no quiero, digamos, frenar un proyecto que lleva tantos años funcionando por razones administrativas. Los informes son... Uh, están aprobados por los técnicos correspondientes, el concejal del ramo también lo ha revisado el proyecto y, y, y ha visto, <coughs> ha visto, bueno, con lo cual por parte de nuestro grupo no vamos a poner impedimento para que un proyecto de, eh, aprobado renombre social y yo diría incluso turístico sea, sea, no sea aprobado aquí en el pleno, con lo cual nuestro voto será a favor. Gracias. Muy bien, muchas gracias señor González. Sí, buenos días a todos y todas, compañeros, compañeras, televidentes y oyentes de Canal Hoy en Radio y Televisión. Bueno, nosotros, examinado la documentación, examinada, el Celello Molinero, como se ha dicho, ha sido objeto de un proyecto de actuación anterior, un proyecto anterior, y como se ha dicho ya lo he repetido por varios compañeros, pues fue objeto de un expediente de disciplina urbanística, es decir, que el ayuntamiento en este caso no se le puede decir nada toda vez que cumplió con las especificaciones legales. En ese expediente de disciplina, que lo que se ve es la, la posible regularización de, esa, de esas obras realizadas, pues se dio el visto bueno que era compatible con la zona. El informe jurídico obra en el expediente y es favorable en el sentido de que no crea nuevos asentamientos, eso es muy importante, no se crea ningún nuevo asentamiento, sino que se regulariza lo que se ha hecho siendo compatible con el suelo existente en esa zona. Por tanto, legalmente, completo todos los parabienes. Eso sí, nosotros queremos dar una nota de atención en el sentido de que cuando se conceda la licencia, nosotros vamos a apoyar esta, este, este proyecto de actuación, este interés social en este caso, porque entendemos que la cultura es futuro y, y la cultura crea riqueza, además de puestos de trabajo para Coim. toda vez que esos chavales, que sabemos que son atendidos por personas allí especializadas, y eh, son chavales con ciertos problemas, desequilibrio a base, por cuestiones de juventud etcétera, etcétera y sabemos y tenemos conocimiento expreso de que eso es así y son cuidados y son atendidos allí eh, entendemos que es una realidad no es, no es ficticio esa memoria es una realidad que esto se cumple en este, en este centro lo que sí queremos dar es esa nota de atención que decíamos al principio respecto a que se le comunique a esta, a esta promotora o a esta, a esta empresa de que las obras existentes son ya las que son. Es decir, que no vuelva a utilizar ningún procedimiento fuera de pedir licencia, toda vez que no será posible más actuaciones. Entiendo que eso, eso es posible con la legislación actual. Entonces, es una cuestión del equipo de gobierno que en el momento que se emita la licencia se le advierta de que esta es la segunda vez que lo hace por ese medio y de que la próxima vez tendrá que hacerlo con licencia, porque más actuaciones de interés social, digamos, mmm, basadas en la vía de hecho, no son las adecuadas. Al menos que se la advierta en este sentido, me entiendo que, que se, le, se le hará. Como no, como no induce a nuevos asentamientos ni... ni y Los técnicos, el, el técnico de disciplina es el mismo que dice que informa favorablemente que esto es posible. Pues nosotros, evidentemente, vamos a votar a favor de esto porque tenemos que es totalmente legal conforme a la normativa y además que lo que se realiza allí hemos, hemos fiscalizado de que es así y se, y se da esos servicios de cultura y de, y de reeducación a estos jóvenes. Por tanto, nuestro voto a favor. Gracias, ¿Y señor Rojas. Buenos días a los compañeros y compañeras de la corporación y a los vecinos que nos siguen a través de Canal Coin Radio y Televisión. Bueno, pues es verdad, como ya se ha manifestado por, por algunos de los, de los portavoces, que es la segunda vez que estas instalaciones, bueno, pues nos encontramos con un expediente disciplinario, con un proyecto de actuación para legalizar las obras que allí se realizan. Es verdad que como representantes públicos tenemos en primer lugar que decir que, aunque esta forma sea legal, pero no es, es verdad que no es la forma más adecuada, de hacer las cosas. Pero más allá de, esa, de, esa, bueno, pues de, de, esos, de esos expedientes, eh, nosotros bueno, analizando lo que es este proyecto en concreto que se, que se presenta hoy al Pleno para la declaración de su interés social, eh, la memoria justificativa del proyecto crea ciertas dudas en cuanto, como ya se ha manifestado el personal que trabaja allí, las la ampliación o no ampliación, y dado que eh, una vez se, se apruebe por el Pleno esta, este interés social, eh, el proyecto tiene que ir a la consejería, a la delegación, para que emita el perfectivo informe y posteriormente el ayuntamiento pues lo aprobará o no definitivamente. Por ello nosotros ahora mismo eh, queremos ser cautos, eh, esperar a ese informe de la, de la delegación que, que, bueno, pues resuelva, puede resolver las, las dudas que, que puedan existir y, por tanto, en este momento nos vamos a tener. Gracias. Señor Jiménez. Eh, sí, gracias. Pues bueno, agradecer al señor Pirce y al señor González el apoyo de, para, para que prospere la aprobación de esta de actuación. Entiendo al señor Rojas y que esté a la espera del informe y respecto ocupado señora pues estoy de acuerdo con ella en el sentido que no es la, la forma con la que se debería de llevar a cabo este tipo de expedientes. Si es verdad, las promotoras deberían pues, plantearlo antes de hacerlo, pues con, con cualquier vecino, plantear el proyecto para que se, luego se pueda llevar a cabo y desarrollarse. Pero en este caso, bueno, pues, pues lo han hecho de manera irregular y como la ley contempla esa posibilidad de una vez iniciado el expediente en coacción de, de poder regularizar y legalizar la actividad y con los informes preceptivos favorables, tanto jurídico como técnico aún sabiendo y dando la razón que no es el procedimiento adecuado, pero la ley lo contempla, por tanto, eh, como es un acto arreglado y, y funciona del, el, el urbanismo de esta manera, nosotros lo traemos porque es lo que procede, ¿vale? Y pues nada más al respecto. Muchas gracias. Bueno, pues si, si no hay más intervenciones, pues se parece os pasamos directamente a la votación de, de este punto. Y bueno, como ya es de costumbre, tenemos que hacerlo de forma nominativa, así que iré nombrando uno por uno, eh, activáis el micrófono y, evidentemente, posicionáis el voto. Sí, eh, a ver, empezamos por el señor Pierce. A favor. Señor González. A favor. Eh, señora Macías. En contra. Eh, señora Guzmán. En contra. Eh, señora Jiménez. Atención. Señor Guzmán. Atención. Señora Jiménez, Isabel María Jiménez. Atención. Eh, señor Méndez. Atención. Señora Ana González. Atención. Señor Rojas. Atención. Bueno, por nuestro grupo eh, yo voto a favor. Señora Luque. Uy, no he escuchado. A favor. Ahora. <ríe> Señor Ortega. A favor. Señora Santos. A favor. Señor González. A favor. Señora López. A favor. Señor Vázquez. A favor. Señor Jiménez. A favor. Lucena. A favor. Señor González. A favor. Señora Cedeño, A favor. Bueno, pues eh, a favor el, el Partido Popular, eh, Ciudadanos y Andalucía por sí, abstención del Partido Socialista y el voto en contra de, de adelante hoy. Pues. Muchas gracias. Bueno, pasamos al... Punto... Se ahí la barra, eh? ¿Perdón? No sé quién ha hablado. Bueno, eh, pasamos al punto número 3. Con su título, de Declaración de Interés Social del proyecto de, de actuación para la creación de un centro educativo en Montessori, la Casa Verde, en el paraje Los Ángeles, por la mercantil Escuela Montessori, la Casa Verde, SCA. Tiene la palabra el señor secretario. Dictamen de la Comisión Informativa. La Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Urbanismo, Ordenación del Territorio, Infraestructuras y Servicios, en sesión de fecha 18 de junio de 2020. ...acordó por mayoría con los votos favorables... ...de los grupos populares y ciudadanos... ...y las excepciones de los grupos socialistas... ...adelante con Andalucía por sí... ...informar favorablemente la propuesta al efecto... ...y someter al pleno dictamen en los siguientes términos... ...visto el proyecto de actuación presentado por la mercantil... ...Escuela Montessori, y la Casa Verde... ...Sociedad Cooperativa Andaluza... ...y documentación adjunta... ...en relación con la tramitación para la aprobación... ...del proyecto de actuación para la creación... ...del Centro Educativo Montessori, la Casa Verde... ...en edificación existente... En la parcela 493, Polígono 11, paraje de Los Ángeles, este término, con referencia catastral número, número 29042 A010100493001 MK, habiéndose admitido a trámite el proyecto por resolución de alcaldía eh, número 170 de 2020, de fecha 15 de junio de 2020, por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 42.1 de la LOWA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 plenamente acreditados, vistos los informes técnicos favorables emitidos por el área de urbanismo y asesoría jurídica y en armonía con lo establecido en los artículos 31 y 32 de la LOUA, se propone al pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, declarar de interés social el proyecto de actuación presentado por la mercantil Escuela Montessori y la Casa Verde, Sociedad Cooperativa Andaluza y documentación adjunta en, en relación con la tramitación para la aprobación del proyecto de actuación para la creación del centro educativo Montessori y la Casa Verde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 para la emisión del proyecto de informe del preceptivo de informe previsto en el artículo 43 de la LOWA, previo a la resolución del expediente por el ayuntamiento, aprobando o denegando el proyecto de actuación. Pues, señor Jiménez, tiene usted la palabra. Eh, sí, buenas de nuevo a todos y a todas. Pues, efectivamente, se trae a pleno la declaración de interés social de una actuación destinada a equipamiento docente rural en un suelo clasificado por la adaptación del pego de Coín como suelo urbanizable de carácter rural. Dicha actuación se emplaza en el partido de la Campiñuela, más concretamente en la parcela 493 del Polígono 11 de nuestro municipio. Cuenta con una superficie de 39.241 metros cuadrados. La documentación presentada ha sido elaborada por arquitecta Doña Lourdes Rueda Guerrero, siendo la promotora Escuela Montessori y la Casa Verde de Sociedad Cooperativa Andaluz indicar como antecedente que la edificación ya existe y que fue legalizada mediante proyecto de fecha 19 de noviembre de 1999 contando con informe favorable de la delegación provincial de la consejería de obras públicas y transporte en noviembre del 2000, de, el 8 de noviembre de 1999 y licencia de ocupación de fecha 23 de marzo de 2004 como centro de sanación conocido en el pueblo como centro del doctor campo se pretende el cambio de uso de edificios existentes de sanitario a educativo, además de la adaptación de sus dependencias para el uso educativo, sea autorizable en los términos exigidos por su normativa específica de aplicación y del resto de normativa urbanística. Es un edificio de dos plantas de altura y bajo cubierta. En las plantas bajas y primeras se encuentra en la zona del centro educativo, siendo el bajo cubierta usado como trastero. La planta baja presenta 455,85 metros cuadrados, la planta primera 426,81 y el bajo cubierta 87,08 metros cuadrados, lo que suma una superficie construida de 969,74 metros cuadrados. Se requerirá efectuar una serie de obras de adaptación para el uso educativo posteriormente. En planta baja se encuentran los accesos, baños, vestíbulo, almacenes, áreas de comunidad infantil y áreas de taller. En la planta primera espacios de cocina, espacio de casa de niños, mantenimiento, más baños, zonas de oficina y, finalmente, los traseros en el bajo cubierta. El acceso al centro se realiza por camino particular asfaltado al sur de la finca, que conecta con camino secundario, que a su vez conecta con la A7059, tal y como se define en el proyecto. Hubo un comunicado de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en relación al centro Escuela Montessori en el que se trasladaba que, realizadas varias actuaciones por el servicio de inspección, se detectaron diversas anomalías. Por lo que, mediante decreto de 1 de abril de 2020, se procedió a la clausura del centro, al desarrollar actividad educativa sin autorización administrativa previa, indicando en la notificación que el cierre permanecería vigente hasta el Obtenga la autorización definitiva administrativa, procedente de la delegación territorial de educación y deporte, y la posterior licencia de apertura, cuya concepción es competencia de la Administración local. El Plan General de COIN recoge en su artículo 405.9 y 442 el uso compatible que se puede asimilar al que nos ocupa, así como las condiciones particulares de la edificación. Eh, se justifican las características socioeconómicas del proyecto desde un ámbito de dar respuesta a necesidades de niños y niñas respetando el desarrollo individual, colectivo, generando valores de respeto, cooperación, libertad, empatía, en un entorno natural y de creatividad con la particularidad del sistema de pedagogía Montessori, donde se potencia la libre elección, libre movimiento, el ritmo individual, un sistema en definitiva conocido tanto a nivel nacional como internacional, con un prestigio muy importante y notable, que provoca que familias de la comarca acudan, visiten y algunos se trasladen a vivir a nuestro municipio. Pensamos que es un proyecto que suma un valor a nuestro municipio, con unos centros públicos magníficos, así como concertados. Todo lo que sea mejora en, en algo tan importante como la educación, debe contar con el apoyo absoluto del ayuntamiento. Un punto muy importante que manifiesta el proyecto es la adhesión al pacto comarcal La Huerta, para el lenguaje y las imágenes no sexistas, trabajando con ello la perspectiva de género así como la potenciación y puesta en valor del desarrollo de la naturaleza y del mundo rural. Por ello, contando con informes favorables de los técnicos municipales y considerando que la documentación presentada justifica el interés social de dicha actuación, así como la procedencia o necesidad de su implantación en un suelo no urbanizable, quedando ambos acreditados, es por lo que se propone al Pleno la aprobación de la Declaración de Interés Social del Centro Educativo Montessori y la Casa verde. Muchas gracias. Sí, señor Macías. Sí, buenos días a todos y todas. Nuestro voto va a ser a favor. Como se ha comentado, el centro educativo Montessori lleva ya mucho tiempo funcionando. Sin embargo, ha sido tras su cierre en abril por desarrollar una actividad educativa sin autorización administrativa. Cuando se hace necesario aprobar este proyecto de actuación pues para que siga funcionando. Entendemos que el interés social está más que justificado, tanto a nivel educativo por los valores en los que se basa esta educación, de ecología, cuidados del medio ambiente y conocimiento del entorno, que busca formar al niño de manera integral, social, emocional, cognitiva, de innovación social, por lo que representa y lo que transmite, y lo más importante es que este proyecto y el seguir con su actividad no supone ninguna modificación urbanística y eh, se hace en un edificio que cumple con todas las condiciones legales. La verdad es que analizando bien el método Montessori y la educación que se lleva a cabo en centros como estos, lo ideal sería ser, eh, ser eh, que parte de esa filosofía se implantara en los centros públicos. Enseñar a vivir de un modo más sostenible y respetuoso entre todos los seres vivos, enseñar a los niños y niñas a ser más autosuficientes y aprender con cierta independencia, lo cual conlleva que los adultos sean o tengan mayor capacidad de pensamiento crítico, el trabajo en grupo, la colaboración, el contacto con la naturaleza, pero claro, ni la ratio de los alumnos, ni los espacios, ni los recursos o las exigencias burocráticas tienen nada que ver en estos centros privados con el sistema público. Para ello harían falta mucho más recursos y apostar con fuerza por nuestra educación. Pero bueno, esta es simplemente una reflexión que yo he tenido al conocer este tipo de metodología. Como he dicho, nuestro voto va a ser a favor. Muy bien, muchas gracias. Sí, señor González. Sí, buenas de nuevo. Pues nuestro voto, evidentemente, a este, a este proyecto va a ser a favor, toda vez que no se, no se realiza ninguna actuación urbanística más allá de la existente. Y, como se ha dicho, es un, la cultura, como dijimos al principio, en el otro en el anterior punto, la cultura es futuro y riqueza. Y, en este caso, el, la, la memoria lo contempla, evidentemente, el respeto, la ecología, el valor de la cultura, eh, tanto a nivel público como privado y el apoyo al mundo rural y a esa agricultura y vocación eminentemente rural de este centro. Entendemos que está totalmente fundada la petición y, al igual que, y que solo queremos hacer referencia a una cosa, a un pequeño punto, ¿eh? igual que en el anterior proyecto, esto se pondrá 20 días en el boletín oficial de la provincia y cualquiera podrá formular, al igual que en el otro punto, como digo, sus alegaciones si lo tiene por conveniente. A lo que nosotros respecta, vamos a votar a favor. Gracias. Bien, muchas gracias. Eh, no he visto ninguna mano más. Sí, señor Pierce. Sí, la levanté y luego la bajé. Uh, bien, um, yo estoy de acuerdo en el 90% de las cosas eh, que han dicho mis, mis compañeros. Eh, efectivamente, bueno, yo no voy a meterme o no voy a opinar sobre el sistema educativo del de este, de, de Montessori, porque no soy no tengo suficiente, suficiente conocimiento al respecto. Estoy de acuerdo que es, obviamente, de interés cultural y que deberíamos apoyar todo este tipo de iniciativas. Pero hay un, en el proyecto, o en, esta, en lo que vamos a votar hoy aquí, hay, un, hay, un, hay una pequeña pega. La pequeña pega es, nosotros aquí queremos aprobar para que efectivamente este colegio vaya para adelante y que, que tenga todas sus licencias, eh, para, para que obviamente este proyecto también beneficia a la educación general en Coín, eh, como ha dicho antes el concejal del ramo, para que incluso se trasladen más personas aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay que recordar que el acceso a ese colegio se hace principalmente por la urbanización sierra gorda. ¿Por qué digo esto? Eh, nosotros no podemos apoyar, o, o digamos, solamente aprobar el proyecto de esta índole y luego olvidarnos digamos que los accesos no se hacen por vías que están financiadas o mantenidas con caudal público. Las calles de Sierra Gorda y su infraestructura están siendo mantenidas exclusivamente con eh, financiación de los vecinos de esta urbanización. El ayuntamiento no, no, pone, no, pone ningún, no hace ninguna aportación económica, ni para el mantenimiento, ni, obviamente, tampoco para la construcción de accesos. Eh, bueno, eh, exceptuando algunas, eh, una partida del año pasado de, de presupuesto participativo. Bueno, en fin, a lo que voy, que deberíamos tener en cuenta, en este proyecto, que tenemos que hacer algo al respecto, tanto de la entrada eh, actual del de acceso, digamos, cuando ya se sale, de, la, de los viales de Sierra Gorda, hacia el colegio, que eso es un es importante que eso se que se adecue. Eh, nosotros en su día ya pusimos ahí eh, bloques de hormigón porque era una salida bastante peligrosa para el tema de robos eh, y, y en todo este proyecto pues yo he hecho en falta de que se si esto se que esto desde de esto que se, se hable o que se por lo menos se tenga en cuenta ¿Sí? Con lo cual, mi voto va a ser a favor, pero también quiero adelantar, digamos, que estamos, que estamos un poco decepcionados por este tema porque no se ha tenido en cuenta tampoco se está hablando. Gracias. Sí, señor Rojas. Bueno, pues por nuestra parte, en este caso, es verdad que la memoria justificativa es muy clara, el proyecto también. Eh, a diferencia del anterior, bueno, aquí no hay ninguna modificación en cuanto a las edificaciones preexistentes, hace uso de ellas y, por tanto, entendemos que, que es un proyecto beneficioso para, para el municipio y que no, y que no crea ninguna, ninguna duda. Por tanto, nuestro voto pues, será a favor. Señor Jiménez. Sí, eh, bueno, agradecer a todos los partidos la, el apoyo y la votación favorable. Y al señor Pir, pues, eh, bueno, conforme al proyecto, se, pues, se indica, como ya he dicho anteriormente, que se accede desde la A7059, si, si, como usted bien indica, eh, también acceden al centro desde la propia urbanización de Sierra Gorda, pues, bueno, a la hora de presentar el proyecto de adecuación que tienen que presentar, para, para que pueda homologarse luego en, en delegación de educación, pues lo tendremos en cuenta y, y analizaremos lo que es acceso desde la urbanización y nos reuniremos con, lo, con, lo, con los vecinos de allí para ver las la, la incidencias que tienen y buscar una solución satisfactoria, tanto para los vecinos de Sierra Gorda como para los propios del centro Montesori. Muchas gracias.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 Señor Rojas. A favor. Eh, por mi parte, eh, a favor. Eh, señora Luque. A favor. Ortega. A favor. Señora Santos. A favor. Señor González. A favor. López. A favor. Señor Vázquez. A favor. Señor Jiménez. A favor. Señor Lucena. Señor Lucena. Lucena. No te escucho, Antonio. Tono no nos escucha? Sí, sí, a favor. Ahora. Eh, señora González. A favor. Señora Sedeño. A favor. Perfecto, pues queda aprobado también este punto. Pasamos al punto número cuatro de, del orden del día, con su título, convenio para la ejecución de viviendas eh, de protección pública en régimen de alquiler en el sector super R3. Tiene la palabra el señor secretario.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 y don Eduardo Lorenzo Julián Salcedo Bonilla, como Administrador Único de la Mercantil Ligero ProSAR Sociedad Limitada, por el que se pretende la construcción de viviendas de producción pública en régimen de alquiler en el sector SUPR3 del Plan General de Ordenación Urbana de coín anexo a Colegio Carazoni, y cuyo texto interfigura en el expediente tramitado el afecto, se propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, pre prestar aprobación al texto y contenido del convenio urbanístico en el ámbito del sector SUPR3 del Plan General de Ordenación Urbana de Coín, en los términos en que ha quedado redactado y según lo establecido en el artículo 138 de la Ley 7 2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. Segundo, autorizar al señor alcalde presidente para la firma del citado convenio y para cuantas actuaciones resulten procedentes al buen fin de lo acordado Tercero, depositar el convenio una vez firmado en el registro de convenios del Ayuntamiento de Coín y darle publicidad en el boletín oficial de la provincia en los términos previstos en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el Decreto 2 2.004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento de convenios urbanísticos y de bienes y espacios catalogados. Muy bien, bueno, pues este punto, como bien saben, pues tiene, tiene, tiene referencia con la construcción, la moración de vivienda, de construcción de 112 viviendas más locales comerciales y, y aparcamientos y trasteros eh, de vivienda de protección ofi oficial en la zona baja de Coín, justamente al lado del colegio eh, Carazoni Y bueno, eh, es verdad que tiene un recorrido bastante amplio, comenzó ya en mayo de 2008, donde se firmó un convenio anterior a este que proponemos para su aprobación en este Pleno, en el que, a cambio de que la, la promoción de viviendas que resultara en esta ubicación fuese de vivienda de protección oficial, pues por parte del Ayuntamiento, eh, en su momento, y a través de un convenio urbanístico, pues, eh, y a través también, como no, de la aprobación del plan parcial, pues se eh, aprobó una ampliación de, la, de los criterios de edificabilidad en este sector. Y además, por otro lado, también... Eh, se entregaba por parte del Ayuntamiento de Ocoín exceso de aprovechamiento del mismo, el 10% del aprovechamiento medio, con eh, bueno, el objetivo de que se pudieran construir el mayor número de viviendas de protección oficial posible en nuestra localidad. Después hubo varias eh, modificaciones del, del plan parcial por diferentes motivos, también por, por la construcción del colegio, eh, del colegio y bueno Y por último, como bien saben, este tema se quedó parado durante una serie de, de años y hace ya aproximadamente un par de años, se volvió a retomar, tres años quizás, se volvió a retomar este tema, volvimos a, a hablar con el promotor, eh, instábamos a que era necesaria una construcción o viviendas VPO en nuestro municipio y bueno, una vez viendo también el interés del Ayuntamiento de Coim, pues por parte del, del promotor se volvió a interesar y bueno empezamos a, a tramitar o por lo menos a, a reconsiderar este expediente por las dos partes. Eh, había un pequeño escollo y era que, bueno, eh, aproximadamente en, en el año 2011 ya tenían que haber hecho frente a, lo, a un pago de 332.000 euros la promotora, a cambio de, claro, ese 10% del aprovechamiento que es suelo del ayuntamiento de Coín y el aprovechamiento medio eh, que se le cedía a la, a la promotora para que construyera viviendas VPO. Al no hacer frente a este, a este pago, pues la posibilidad que tiene el ayuntamiento era de pinorar esa deuda, es decir, de recuperar esos, esos terrenos y, evidentemente, volverlo a escriturar a nombre del Ayuntamiento de Coín. Esto se aceleró un poco más incluso, puesto que tuvimos conocimiento eh, aproximadamente a finales de 2012, eh, de, bueno, de que BBVA, que era la entidad financiera que estaba eh, sufragando, estaba avalando esta operación, pues tenía el interés de, pues, de embargar estas parcelas al promotor y en aquel momento pues vimos lo más oportuno, puesto que en, en base al proyecto de reparcelación las propiedades del Ayuntamiento de Coín ya estaban registradas a nombre de Ligero ProSAR, que es la, la promotora, puede llevar un acuerdo de pleno en el que íbamos a revocar ese convenio urbanístico y, por lo tanto, volver a poner a nombre del Ayuntamiento de Coim estos aprovechamientos. Por diferentes motivos, errores en el registro de la propiedad, puesto que realmente la entidad financiera lo que proponía o lo que propuso embargar eran las parcelas originales del proyecto de reparcelación que al final no podía ser porque no existía, aunque realmente en el registro sí existía, pero no era un procedimiento eh, conforme a ley pues esto no, no sucedió y bueno, todos estos años han estado ahí eh, dando vueltas entre el registro de la propiedad eh, y demás para intentar resolver este asunto. En cualquier caso, como decía hace ya tres años empezamos a retomar este expediente y bueno eh, hablamos incluso, bueno, la promotora ha hablado con, con el mismo, la misma entidad financiera que es la que va a avalar este nuevo expediente y bueno, ahora mismo está todo correcto con la idea de que, bueno, encontremos las distintas soluciones financieras o encuentre la promotora las distintas soluciones financieras para que este proyecto vaya hacia adelante. Como bien saben, hace también aproximadamente dos años eh, se abrió una lista para que se apuntaran pues ciudadanos de Coim estuvieran interesados para acceder a una vivienda de protección oficial en esta, en esta promoción. Creo recordar que se apuntaron más de 600 personas, o sea, la verdad que tuvo bastante, bastante éxito. Y bueno, después de diferentes trámites, sobre todo a nivel de, de buscar financiación con las entidades financieras, pues se vio que, claro, en la mayoría de los casos eh, los bancos financiaban solo el 80% del importe de la vivienda y eso pues, evidentemente conlleva que hay que adelantar el 20% de entrada o hay que tener el 20% del precio de, de la vivienda para adelantar. El problema es que la mayoría de los propietarios, o sea, o de la mayoría de los propietarios, no, la mayoría de las personas que estaban interesadas, pues no podían hacer frente pues, a los 20, 25, 30 mil euros que, eh, que había que adelantar o que había que poner eh, para poder hacer eh, la reserva de esa vivienda ¿no? y poder aceptar esta operación. Eh, con buen criterio, yo creo, por parte de la promotora, se valoró otra opción, que es la de, en, vez de, en lugar de hacer viviendas VPO de venta directa, puedes hacerlo con, con la vivienda de no, vivienda VPO de, de alquiler. En este caso, pues eh, según los datos que nos han dado, pues aproximadamente van a salir unos alquileres entre 350, 300 y 350 euros al mes, que es un precio un importe bastante más asequible y evidentemente no hay que poner entrada porque al final es, es un alquiler. A partir de ahí entendemos que esta operación es muy probable que sea ya factible y el promotor evidentemente está dando los pasos oportunos para que, bueno, para que podamos construir cuanto antes esta, esta promoción. Claro, Pero era necesario volver a firmar un nuevo convenio urbanístico que es lo que realmente votamos hoy en el que intentáramos limpiar o intentáramos ordenar todos estos pasos que yo acabo de comentar que en muchos casos pues son bastante complicados porque al final son temas jurídicos y, y que bueno hay que intentar buscar todas las soluciones posibles para que esta eh, promoción de 112 viviendas VPO vaya a salir hacia adelante. Y como honor también, eh, informamos que es intención por parte de la Junta de Andalucía, todos los años sale una convocatoria eh, y va a salir, estamos esperando que salga en los próximos días, una convocatoria de ayudas para la promoción de viviendas de VPO en alquiler, que es una... una sumisión a la que a la que aspira la promotora a conseguir para que los precios puedan ser más asequibles, se pueda construir incluso más barato y por lo tanto el precio final puede ser incluso más, más rentable y a partir de ahí pues claro, también se hace necesario que pues, traigamos este pleno o sea, este pleno, este, este convenio urbanístico Principalmente, bueno, yo creo que, que es necesario este, este convenio entre otras cosas porque también nos sirve para volver a poner encima la mesa ese pago que tiene que hacer frente a la empresa de 332.000 euros al Ayuntamiento de Coín a cambio de ese 10% del aprovechamiento, puesto que, como decía, en el año 2013 revocamos este, este convenio y a partir de ahí bueno lo que nos queda es aprobar este convenio urbanístico eh, que acceda a la solicitud de estas subvenciones por parte de la Junta de Andalucía y a partir de ahí, si está todo correcto, pues esperamos dar la licencia. Bueno, sí decir que que, bueno, que le hemos solicitado la modificación del proyecto de edificación de, de esta promoción, puesto que, claro, este proyecto viene del año 2008, han cambiado una serie de normativas, entre ellos la de eficiencia energética. El promotor va a hacer una serie de cambios en el proyecto, que, bueno, ya lo tiene hecho para mejorar la calificación energética de los edificios, que también, como lógico, viene eh, a favorecer el, también el otorgamiento de esa subvención por parte de la Junta de Andalucía. Pero bueno, en cualquier caso son pequeñas modificaciones que no alteran lo que es el proyecto original simplemente mejorarlo en una serie de cuestiones que el promotor lo ha visto oportuno y también, por otra parte, que el Ayuntamiento de Coín ha visto necesario eh, implantarlo. Así que, bueno, pues yo creo que se ha quedado claro con la explicación. Bueno, en cualquier caso, pasamos a un turno de palabra. ¿Alguna intervención? Sí, señor Pierce. Sí, yo voy a ser breve. Eh, esto, este no, voto va a ser a favor. Es un proyecto que se, ha sido aprobado, luego... Estamos, básicamente, regularizando algunos pasos que se dieron con anterioridad, pero, obviamente, cualquier proyecto dentro de la legalidad y que y que justifique inversiones adicionales en nuestro municipio contará siempre con nuestro apoyo. Gracias. Muy muchas gracias. Eh, perdona, pero no he visto mano. Eh, sí, señor González. Sí, bueno, nosotros vamos a apoyar también este convenio. Entendemos que el Ayuntamiento, hombre, tiene que facilitar ese acceso bien a la vivienda de protección, bien a, en, en compra o en este caso como es la vivienda del alquiler, que es la solución que se le ha dado, tenemos que, que hay una necesidad en Coín de, esa, de esas viviendas de alquiler y el ayuntamiento tiene que ser un eje de transmisión en este, a este respecto. Tenemos que, en nuestra función, pues favorecer que, lo, que esas viviendas estén en el mercado, ese alquiler esté en el mercado para facilitar una, una, unos precios justos para, para todos los ciudadanos, jóvenes, mayores y todas esas personas que quieren acceder a, a, una, a una vivienda. Por tanto, entendemos que es muy acertado este, este aspecto y lo vamos a votar a favor. Sí, señora Guzmán. Sí, nosotros vamos a apoyar también este punto. Lo que sí es verdad que no nos cuadra mucho la fecha que ha dicho el señor alcalde. Cuando ha dicho que se abrió una, una lista para solicitar esta vivienda hace dos años aproximadamente, hay que recordar que el 14 de mayo de 2019, es decir, hace ahora un año, en plena campaña electoral el, equip, el equipo de gobierno prometió impulsar la construcción, esto precisamente que viene ahora, de 112 viviendas de protección oficial, que saldría a la venta por un precio eh, mínimo de 89.000 euros de ahí hacia arriba, y se, y se anunciaba ya incluso la apertura del plazo para solicitar esta vivienda para el 3 de junio, antes incluso de la constitución de la nueva corporación, que era el 15 de junio. Esas son las fechas que nos costan y tal como están publicadas. Es decir, se anuncia que se abre un plazo, ya no solo para antes de la constitución de la nueva corporación, sino que se anuncia un poco, más, poco antes de una semana antes de las elecciones, sin saber siquiera los resultados. En este momento, eh, ese momento, en la publicación en el Facebook, hubo críticas nuestras y de otros vecinos y vecinas por la utilización que se estaba haciendo por parte del Partido Popular, de una página pública del Ayuntamiento para hacer campaña, hasta el punto mmm, de lo que hemos dicho, de estar anunciando la apertura del plazo para ya es decir, para una semana en plena campaña. ¿Tanta prisa por qué digo todo esto? Primero porque no son dos años y segundo porque tanta prisa y resulta que un año después estamos en el principio o poco antes que el principio, viniendo a pleno ahora el convenio de colaboración. En septiembre de 2019 preguntamos en pleno cómo iba lo de las viviendas que prometieron y se nos contestó que ya había 600 solicitudes ...que en un mes la promotora iba a solicitar la licencia de obra... ...junto con una bonificación para esto. En 2009 se lleva a cabo efectivamente la reparcelación... ...en 2013 aún no se ha empezado la construcción... ...por cuestiones económicas, tal como se ha explicado... ...y se decide la anulación del convenio, eso vino a pleno... ...y ahora, al solventarse los problemas, viene de nuevo a pleno... ...anular el convenio de 2013, anulado con anterioridad. En fin... Lo decíamos nosotras también en campaña, que una cosa es anunciar por parte de un grupo la intención de llevar a cabo determinados proyectos, si se gobierna, que eso lo hacen todos, y otra es darlo por hecho ya como se hizo en plena campaña eh, en, con este caso. Pasó en otra campaña anterior lo mismo con el proyecto que estaba ya a punto de empezar del parque lineal y todavía lo estamos esperando. Ahora, no en campaña, cuando está aquí el proyecto para la construcción de la vivienda, de protección público y desde luego bienvenido sea, porque desde nuestro punto de vista es absolutamente necesario. No solo favorecedor para el ayuntamiento, porque esos más de 300.000 euros viene bien, viene bastante bien, sino por la necesidad de vivienda de estas características. Y además, eh, como siempre, hemos defendido en régimen de alquiler, porque así cuando salió esto en campaña, también nosotros en campaña decíamos que no estábamos de acuerdo con el régimen en los que salían, porque no nos parecían precios asequibles a personas que, que lo necesitaban. Entonces nos alegramos de ese cambio y de que ahora venga en régimen de alquiler. Lo que sí consideramos es que deberían abrir eh, de nuevo un plazo de solicitud con las nuevas condiciones. En la Comisión Informativa se preguntó algo al respecto y se nos dijo que se partiría de los que ya lo habían solicitado, pero eso no tiene lógica según nosotras, porque las personas lo solicitaron con unas condiciones, compra y a un precio que no todo el mundo se lo podía permitir. Unos precios no precisamente dirigidos a personas o familias vulnerables o con menor poder adquisitivo, adquisitivo, como jóvenes. Si las condiciones han cambiado, deben abrir un nuevo plazo y que esas 600 personas o más que las solicitaron juzguen. Si se tenía que haber abierto plazo en esos momentos, en campaña y a la carrera, pero las personas que realmente necesiten una vivienda en régimen de alquiler y a un precio asequible tienen que tener derecho a acceder a ellas. Nada más. Sí, creo que el señor roja iba a hablar. No, soy yo, Juan Méndez. Ah, pues señor Méndez. Eh, vamos a ver, buenos días. Eh, saludar a todos los compañeros y compañeras de corporación y a todos los vecinos que sean capaces de ver estos plenos a través de Canal Coin, por son telemáticos y un poquito... De resolverlo. Vamos a ver, en el punto que, que tratamos. Estoy totalmente de acuerdo con las manifestaciones que ha hecho la compañera Miki. Eh, esta vivienda se nos vende, lo vende el Partido Popular en plena campaña el 14 de mayo como unas 112 viviendas que van a ser, el Ayuntamiento de Coimba va a ser 112 viviendas de VPO. Eh, sí, en plena campaña, 14 de mayo. Se puede ver la noticia en el Pleno. No lo sé. Eh, si las personas que se hayan apuntado, hayan ido a la lista a la apertura de estas listas, iban convencidos de que detrás estaba el respaldo del Ayuntamiento de Coín. No lo sé. Eso habría que preguntar sobre a todos los usuarios. Segundo, no sé si las 600 personas que se hayan podido inscribir en la lista de demandantes, a algunas de ellas se le ha llegado a pedir incluso dinero para reserva o para algo. No lo sé si el Ayuntamiento tiene constancia de eso o no tiene. Eh, habría que averiguarlo también. Segundo, no sabemos la situación porque eso no se nos ha explicado. La situación actual. Eh, de cargas que haya sobre las fincas donde se va a desarrollar el proyecto. El ayuntamiento paraliza la ejecución de la pisnoración que tiene de la garantía desde 2013, ha pasamos en 2020 y no se ejecuta. Me parece bien, pero vamos, todo lo que sea, anular, suspender, volver a suspender otra vez el tema este de la ejecución de la garantía en caso de que esto no salga hacia adelante volveremos a estar en la misma situación y otros pocos más de años hasta ejecutar esa posible esa garantía si esto no, no se desarrolla. Pero vamos, lo que es respecto a, al plan, saber la situación, que no nos aporta documentación ninguna, la situación urbanística, eh, la situación registral de carga sobre la finca donde se desarrolla el proyecto. Si la entidad financiera, esas deudas se han cancelado o no se han cancelado, está libre la finca registral y sigue estando la carga y nosotros tendremos que ir a un procedimiento judicial para recuperar la propiedad del ayuntamiento en caso de que esto no salga. Esperemos que salga, nuestro apoyo es para que salga, pero bueno, las cosas hay que hacerlas bien, no bien ahora en el Pleno. Sino en 2014, este asunto, en perdón, en el año pasado, el 14 de mayo, el asunto estaría hoy. Tendría que haber venido a pleno, tendría que haberse aprobado. Aquí en una actualización estamos ahora mismo. Se vende una película y luego el resultado es totalmente distinto. Yo lo quería, si es posible, que se aclarase la situación en la que nos encontramos sobre si se sabe, si el ayuntamiento tiene constancia, ya que tiene relación con el promotor, si hay constancia de entregas a cuenta de esa promoción, si se ha devuelto la entrega, desde cuándo el promotor, estamos en, en junio, desde cuándo el promotor sabe que no va a realizar las viviendas de VPO y la cambia a alquiler, de todos esos puntos que yo creo que se deberían de aclarar antes de llegar a un acuerdo nuevo o un convenio nuevo con este promotor, ¿sí? que por lo que sea, por situación económica, que lo entendemos, por todo lo que quiera, pero habría que aclarar esos puntos antes de firmar un nuevo convenio con este promotor. Está muy bien que el ayuntamiento y lo que debemos de mirar es que el ayuntamiento recupere o consiga cobrar los 300 y pico mil euros que corresponden, pero que tengamos claros los puntos antes de, antes de votar este convenio y saber la situación actual en la que nos encontramos. Gracias. Muy bien. Bueno, señor Méndez, le recuerdo que este convenio lo tiene usted encima de la mesa hace un par de semanas. Creo que ha tenido tiempo suficiente y ha tenido disponibilidad el... los técnicos para que le pregunte todas estas circunstancias. Que, tú está, que usted está preguntando ahora. Pero bueno, en cualquier caso, eh, le contestaré ahora a continuación. Yo realmente no, no, no entiendo dónde está el, el problema, dónde está la discrepancia dónde está la crítica. Este cliente llevamos nosotros eh, negociándolo desde hace aproximadamente cuatro años, con reuniones privadas, con, con el promotor, intentándolo convencer. Recuerdo que en el 2008 se fue muy mal, 2009 se fue muy mal, muy enfadado con el Ayuntamiento de Coín porque no se, se le facilitó absolutamente nada, se le echó la crisis encima y por culpa de la tardanza del Ayuntamiento de Coín en gestionar este expediente, se echó la crisis encima y no se pudieron construir estas 112 viviendas VPO en nuestra localidad. Esta persona incluso había dado por perdido el terreno porque no quería construir en Coim, porque estaba, vuelvo a repetir, muy enfadada con el Ayuntamiento de Coim por el trato recibido y por la poca ayuda que se le dio por los equipos gobiernos anteriores. Resulta que nosotros empezamos en el 2015-2016 a hablar con una persona aquí de COIN, que es el elabón suyo, un promotor de aquí de COIN, que es el que tenemos con el que tenemos más contacto, y intentamos convencerlo, llamadas, reuniones, etcétera, etcétera, y de nada de eso se vende. Eh, se hace un estudio de mercado hace ya dos años y medio. Eh, se pregunta, eh, se empieza a apuntar la gente de mena oficial para saber un poco si esta operación puede tirar hacia adelante o no. Por parte del ayuntamiento se le demuestra nuestra voluntad que queremos tirar para adelante porque creemos que es necesario la construcción de vivienda VPO en Coin. Y el promotor pues, abre el plazo cuando, cuando estemos oportuno Y evidentemente le interesa abrirlo cuando hay un equipo de gobierno que está apoyando a que salga esta vivienda esta promoción de vivienda VPO, porque quizás el día siguiente, después de las elecciones, pues a lo mejor vuelve a entrar un equipo de gobierno que no le apoya como no le apoyó en el año 2008. 2009. Eso no son palabras mías, son palabras del promotor. Yo creo que realmente lo que a ustedes les disgusta es que lo está haciendo el Partido Popular. Si lo hicieron ustedes, pues quizás a lo mejor no les disgustaba tanto, pero claro que el Partido Popular construye vivienda VPO en Coim, pues se ve que a ustedes como que les le chirría, ¿no? Les molesta un poco, pero bueno, no sé dónde está el problema y no sé dónde está realmente el problema de la noticia cuando realmente se abrió el plazo para que las personas de Coim se escribieran en un plazo y es una gestión del equipo de gobierno y, por lo tanto, una gestión del Ayuntamiento de Coyín. No sé dónde está la discrepancia, no sé dónde está la campaña política. En cualquier caso, se abrió el plazo, se apuntaron más de 600 personas y ¿por qué se ha retrasado todo esto y se ha, eh, y ha provocado el cambio a, a alquiler? Pues muy fácil, lo acabo de repetir. Pues que las entidades financieras que tienen que avalar y que tienen que pagar o que tienen que hipotecar esas viviendas pues no han dado el 100% y aquellas personas que iban a acceder, que en su mayoría son jóvenes y con recursos limitados, pues no podían hacer frente al 20% de la entrada. Y en ese momento, pues hemos visto necesario cambiar la modalidad a alquiler e intentar buscar una solución. La otra solución era verlo dejado como está, se vuelve a quedar ese terreno totalmente parado, no se construyen las viviendas VPO. Y bueno, hacemos lo mismo que se hizo en el año 2009. No sé dónde está el problema y realmente... Creo que es una magnífica noticia para que eh, demos esos mensajes que no tienen ningún tipo de sentido. Y vamos a ver, esto es una promoción privada de un promotor privado en unos suelos privados y la única diferencia y donde interviene el ayuntamiento es con un convenio urbanístico donde eh, se, bueno, se aumenta la edificabilidad del sector porque son viviendas VPO y después le cedemos para el, eh, la construcción de viviendas UGPO el, el 10% del aprovechamiento y, como no, los excesos del sector. Y a partir de ahí, como lógico, tienen que hacer un pago de 330.000 euros valorados, como no, eh, al precio de viviendas UEPO. Eso es lo que hace el Ayuntamiento de Coim, pero en todo momento es una promoción privada en la que el Ayuntamiento de Coín apoya, impulsa, pero evidentemente no construye. Nosotros ni avalamos, ni pagamos, ni evidentemente somos los que controlamos directamente la operación. Evidentemente, al ser vivienda UEPO, va a tener un control por parte de, eh, de la Junta Andalucía por parte del Ayuntamiento de Coín porque tiene que cumplir una serie de criterios Técnicos para que se le pueda hacer certificación de viviendas VPO, pero bueno, evidentemente, vuelvo a repetir, es una eh, promoción privada. Si se ha entregado dinero a la cuenta o no, la verdad que no lo sé, lo desconocemos. Nosotros, evidentemente, de Coin ni estamos de intermediario en esta operación ni nada, porque vuelvo a repetir, es una operación que es totalmente privada, independientemente del apoyo y del impulso de esta, eh, de esta operación. Y en cuanto al tema de las fincas, eh, vamos a ver, las fincas resultante del proyecto de reparcelación nunca fueron hipotecadas, están libres de cargas y, por lo tanto, procede, pues, eh, evidentemente, continuar con el trámite de eh, del, del bueno, el proyecto de reparcelación y, evidentemente, aprobación del proyecto de de urbanización y el de edificación de obra. ¿Alguna intervención? Eh, pero me gustaría un, un, par de, un par de puntos. Eh, usted, cuando habla, está clarísimo que dice... Eh, primero dice vamos vamos vamos vamos y luego aclara que es una promoción privada de acuerdo está clarísimo es, es privada ¿sí? esto está clarísimo lo que pasa lo que no entiendo es cuando dice vamos vamos vamos hay segundo la finca resultante de la reparcelación serán las que estén libres pero si la finca matriz tiene una carga arrastra a la finca resultante esa es mi pregunta sigue la carga de la finca matriz a la finca resultante o por arte de vivir lo que esa carga desaparece Es que no. Y por eso es la pregunta y es la aclaración que quiero decir. Usted me dice que la finca resultante en el registro no aparece, y no está, y por eso no se ejecute. Mire usted, Está la finca 20.320, la que sea, y pasa a la 20.320 B, y si hay una carga, la arrastra. Eso ha sido siempre. Y luego habrá que aclarar si esa carga es anterior, es prioritaria a la otra, la que sea, pero la carga está. Y eso es lo que pregunto y es lo que quiero que se aclare, nada más vamos Y el oportunismo de presentar la campaña, pues mire usted, usted como Partido Popular, quieren hacer oportunismo de presentación de la campaña, como ha dicho la compañera Miki, no hace tres años, no hace dos, usted puede remontar cuando quiera la realidad de la apertura de las listas. Y voy a hacer la publicidad en Canal 20 Televisión el 14 de mayo de 2019. 10 días antes de las elecciones, ocho días antes de las elecciones. Y eso es, el, eso es lo que estamos criticando y eso es lo que estamos hablando. Y yo lo que pedimos, lo que pedimos de nuestro partido, independientemente de que si la documentación si esté en el convenio, figura solamente el convenio. ¿Por qué no se aporta el resto de la documentación de fincas registrales en, en la documentación? No existe. Existe nada más que el convenio. esto un poco de facilitarlo a, lo, a los grupos de la oposición. No se quiere facilitar y hay que ir al registro y buscar y mover... Bueno, pues esto nada lo tomaremos en cuenta y haremos las gestiones de otra manera. Se si acabó lo que pedimos es que se facilite a los grupos de la oposición la información que vaya a venir a, la, a los premios, a las comisiones, nada más. Y nuestro voto en este punto, la falta de aclaraciones, pues será la abstención. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues para cerrar este punto, vamos a ver. Eh. Le vuelvo a repetir, señor Méndez, usted ha tenido dos semanas y ha tenido las puertas abiertas, al igual que cualquier miembro de la corporación para este punto, para cualquier otro, para pedir la información. Tiene usted a tres letrados del Ayuntamiento de Coín a su disposición, tiene la documentación de registro de la propiedad, tiene la posibilidad de esas aclaraciones jurídicas y si usted no ha venido es porque usted no ha querido. Ha tenido dos semanas para hacerlo. Dos semanas para hacerlo. O sea, no digo usted que no se le ha facilitado. No se la ha facilitado porque usted no ha querido, porque usted no ha venido, porque no ha querido eh, perder una hora y hablar con el señor Gamboa o la señora Fernández o con el secretario del ayuntamiento, que también está a disposición de lo que usted necesite. Pero claro, para eso hay que venir al ayuntamiento y hay que preguntar y hay que moverse. muy fácil venir al ayuntamiento de Coín venir al pleno, criticar, cuando usted realmente ni siquiera ha preguntado por la situación de estas parcelas. Pero bueno, esa es la forma de gobernar. Que, que tienen ustedes y la forma de traer los expedientes a pleno. Seguramente otros grupos hubieran venido y se hubieran informado, usted no lo ha hecho y quiere sacar esa crítica, porque claro, ustedes tienen que criticar este proyecto, porque es un proyecto muy positivo para COIN, y claro, evidentemente son oposición y no quieren que le vaya bien a COIN. Bueno, pues ya está. Eh, ustedes ¿Esa es la línea que quieren seguir? Pues Me parece muy bien, pero que seguramente los ciudadanos, pues, Valorarán las opiniones y valorarán lo que están escuchando en este pleno. Vuelvo a repetir que ha tenido usted dos semanas para pedir la información y las declaraciones que ha necesitado. Usted no ha venido y creo que no es el pleno el momento de enseñarle a usted, porque lo tenemos en el expediente, ni la, fin, ni la situación de la finca registrada, ni etcétera, etcétera. Porque aparte, ni se puede ver, eh, ni lo no pueden ver los ciudadanos, ni evidentemente lo podrá ver usted. Me parece mal, evidentemente, que posicionen un voto por una información que ustedes no tienen, pero porque usted no ha querido venir al Ayuntamiento de Ocoy. Pero bueno, en cualquier caso, me parece eh, bien eh, su posicionamiento. Nosotros, evidentemente, votaremos a favor de, de este proyecto. Así que pasamos a la, a la votación de este punto. Eh, señor Piz. A favor. Señor González. A favor. Señora Guzmán. Eh, a favor. Eh, señora Macías. Bueno, a favor, pues nos hemos cambiado. Sí, sí, perdón, no lo he cambiado yo, sí, perdón. Eh, a favor, sí. Eh, señor, señora Jiménez. Abstención. Eh, señor Guzmán. Abstención. Señora Jiménez. Abstención. Señor Méndez. Abstención. Eh, señora González. Abstención. Señor Rojas. Abstención.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 Perfecto. Bueno, pues eh, todos los grupos a favor, excepto el Partido Socialista, que se abstienen en este punto. Muchas gracias. Bueno, pasamos al punto número 5, con su título, eh, solicitud de renovación de prestación del servicio de radio municipal en el Ayuntamiento de Coín. Tiene la palabra el señor secretario. dictamen de la Comisión Informativa. La Comisión Informativa de Control y Régimen Interior, Formación y Empleo Asuntos de Carácter Sociocultural, en sesión de fecha 18 de junio de 2020, acordó por unanimidad informar favorablemente la propuesta al efecto y someter al pleno dictamen en los siguientes términos. Conocido el escrito de la Dirección General de Comunicación Social dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, en relación a la solicitud de renovación de la concesión para la prestación del servicio público de comunicación audiovisual radiofónico de ámbito local, considerando que el vencimiento de dicha concesión se producirá el próximo 19 de septiembre de 2020 y que la citada y que solicitud debe remitirse a la Dirección General de Comunicación con una antelación preferente de tres meses a la fecha de su vencimiento, se propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, Solicitar la renovación de la concesión para la prestación del servicio público de comunicación audiovisual radiofónica del Ayuntamiento de coín Segundo, facultar al alcalde presidente para cuantas actuaciones sean necesarias para el buen fin del acuerdo adoptado. Señora Luque. Gracias, señor alcalde. No sé si se me escucha bien, porque bueno, tengo un poquito de problemas con internet también. Bueno, Te escuchamos muy bien, días. Dori. Te escuchamos bien. Bueno, buenos días, pues, como bien ha leído el secretario, siendo necesaria la renovación de la licencia de Canal Coin Radio y requiriendo el procedimiento para su consecución, la aprobación de dicha solicitud por el Pleno Municipal, pues lo traemos como punto de este Pleno. Las licencias tienen una duración de 10 años, debiendo solicitar su renovación en caso de estar interesado en, en su continuidad y tramitar, tramitar el correspondiente expediente ante la Junta para ir más pues con una empresa especializada en la gestión de este tipo de expedientes y de solicitudes por el contenido técnico y específico que hay que detallar. Y en resumen, pues que estamos ante un mero trámite administrativo indispensable para la continuidad de Canal Coin Radio, por lo que esperamos pues, contar con el apoyo de, de toda la corporación. Gracias. Muy bien, Muchas gracias, el señor Pierce. Yo voy a ser breve. Efectivamente, bueno, nosotros, como dice la teniente alcalde, efectivamente es un, es un trámite administrativo innecesario para que la continuidad de Canal Coin. Pero, como ya tuvimos una reunión, tuve una reunión con ella hace unas semanas, yo abogo para aprovechar esta situación, para mejorar la situación de Canal Coin, para incluso llegar a más sitios y más lejos para con, con nuestro servicio de Canal Coin, para promocionar las virtudes y, y nuestro pueblo no solamente en el ámbito y en, en el área de, de, de, de Coin, sino también fuera y más más concretamente en la costa. Pero nuestro voto va a ser a favor. Gracias. Bueno, señor González. Sí, nosotros también vamos a ser breves, vamos a votar evidentemente a favor de, de esta continuidad de Canal Coin Radio lo que pensamos que hay que aprovechar también esta situación para mejorar lo que se pueda este, este servicio que se presta a Coin y ampliarlo y, y por supuesto lo que se pueda pues mm, maximizar todo, todo ese servicio a nivel que sabemos que se hace a través de, de Internet. Así que, aprovechando esta situación, pues animamos al equipo de gobierno a que mejore en lo que ya sí cabe la, lo que es la radio de Coin. Gracias. Sí, señor Rojas. Bueno, pues, simplemente por posicionar nuestro voto, nosotros votaremos a favor de que, bueno, continúe la, la labor que realiza Canal Coin Radio en el municipio de, de Coin. Muchas gracias. Eh, ¿Por el grupo adelante, Coín? ¿Alguna intervención? No, no. Vale. Eh, bueno, señora Luque. Bueno, pues agradecer el voto a favor del resto de, de partidos políticos, de compañeros. Decir que es independiente a este trámite administrativo, pero que seguiremos trabajando para seguir mejorando tanto Canal Coín Televisión como Radio en la línea que ha sugerido el compañero eh, Pirs y que también se comentó en esa reunión eh, y que venimos trabajando y que seguiremos desarrollando pues una mejor cadena de comunicación para el beneficio tanto de la cadena como de nuestro vecino y nada más, agradecer ese apoyo Muy bien, muchas gracias, bueno pues pasamos a, a la votación de este punto, señor Pirs A favor Señor González A favor Señora Macías A favor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 A favor. Señora López. A favor. Vázquez. A favor. Jiménez. A favor. Señor Lucena. A favor. Señora González. A favor. Señora Sedeño. A favor. Perfecto. Bueno, pues eh, se vota por unanimidad a favor, así que prospera el punto. Muchas gracias. Pasamos a, al punto número 6, que ya eh, entramos en las mociones de, lo, de los grupos políticos.